No, ah, puta madre, demasiado alto. O ¡Ah! sea, un poquito menos. Nah, igual es bueno así, muchísimo. ¡Para! ¡Oh! ¡Vamos! No. no, no, no, no. La madre. Hay veces que me cuesta llegar y hay veces que me paso muy fácil, es muy excelente. Depende de. de que también juega, claro, obviamente. Sí, ya sé que no me entendiste un carajo, pero bueno, es que tenía el micrófono en mano acomodado y es que no puedo hacer nada para arreglarlo, así que bueno, me voy a tener que escuchar como retrasado todo el tiempo, perdón. <risa> <risa> <risa> ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! No, no llego, es que me muero antes, boludo. Ya, me muero, me muero. Ahí va. <risa> vale, vale. Siempre he sonido re tríe, me encanta. ¡Oh! Arrugué un poquito al final porque sabía que me iba a pasar. Maldición. ¡Ah! Estuvo cerca. Dos, uno, vamos, vamos, vamos. No, ¡Vamos! no. ¡Oh! vamos no no para madre qué hice <ríe> no <ríe> ah, soy un boludo para <ríe> madre bueno voy a intentarlo otra vez supongo no sé si llegó no otra vez la próxima voy a ir con más cautela lo prometo <ríe> No, no me va a lavar en realidad. Tampoco. Uf. es que tengo un logro especial o algo por tener? Si se de 1420 puntos. Estaré muy piola. ¡Ya ah, está! <ríe> ¡G.G. ¡Dople <ríe> <ríe> nice! Bueno, en fin, eso fue todo. Gracias por ver el video. En suerte aparte la que pido likes, si no me sigan ni mis redes sociales porque no tengo. Y nos vemos en el próximo video. Nos vemos, cuídense, chao. Suscribite. suscríbete, Suscribite. Suscribite. Suscribite. Suscribite. Suscribite. Suscribite. Suscribite. ¡SUSCRIBITE!